...Luis Santiago, que es el tío de María José Santiago... ...que nos lo acaba de mencionar... ...y que él toca la zambomba y dice que no se despega de la zambomba... ...ya, ¿cuántos años Luis? La pues yo empecé con nueve años... ...hasta los 61 que tengo tocando la zambomba... ...y cuando tocando la zambomba ahí... Y, ...y actuando por ahí cantando desde luego, ¿no?... ...pues yo estoy cantado también... ¿Y tiene usted 81 años? 81, y, 81, ¿Y sigue con la zambomba? Y, sigo con la, y yo con el instrumento de mi zambomba... ...pero vamos, que yo estoy cantado también, yo estoy cantado... Yo estoy cantado. ...o sea que yo te cantar, no solo tocando las zambombas... ...pero o sé sea que yo he cantado pero voy al compás siempre con las zambombas... ...a qué palo le yo, ...yo el palo que me... a mí el palo que más me gusta... ...que yo canto es como el de fondo de mi hermano Diego... ...que es el par de, de, de mi sobrino María José... cante por, por, por Malagueña, cante por, por Soleá... ...canta por Fandango, canta por bulería canta por Tango... ...en fin... cantemos de muchos pa' los ¿Y cómo sonaría un estribillo que nos escuchemos?... ...¿cómo son un estribillo?... ...algún estribillo, algún fandango... ...los estribillos... ...lo que le venga, lo que le venga usted aquí de momento, sí... ...en esta tienda... vamos a ver cómo, no sé cómo... que no está uno, no te entonado, entonado... ...entonado, no se puede... ...que no está uno con no está uno con patavilla, ...pero... ¡Qué razón tenía... ...de penetrador... ...que el niño sufriera... ...por la salvadora... 17 años tiene mi criatura... ...y yo no me espanto de tanta locura... Ahí, qué arte. Muchas gracias por atendernos, enhorabuena... ...y que siga muchísimos años más con esas bombas... ...y que lo veamos nosotros... ¿Eh? Gracias. Muchas gracias Luis, feliz fiesta, feliz Navidad. Igualme, igualmente, igualmente.